Hablando de empleabilidad, el análisis del perfil profesional, ¿cómo se lo hace? ¿Qué es lo que ahora busca la gente que está reclutando personal? Lo revisamos con el experto, así que acompáñenos. Negocios en Digital 929. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente, bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digitales. en el podcast en el que nos encanta, nos apasiona hablar de los negocios, ya saben, todos los días, de lunes a viernes, con contenido de calidad. Y hoy estamos un jueves más, ya saben, martes y jueves, entrevistas, traemos expertos, invitados, casos de éxito para hablar de los negocios, para hablar de justamente eh, cómo se hacen los negocios con talento humano que está ahí dentro de las empresas y parte de esto es la empleabilidad, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero claro, antes de darle paso a nuestro querido invitado, que nos acompaña desde España. Vamos a eh, hacer la, la convocatoria de, de toda la vida, que si tú eres un eh, dueño de negocio, eres gerente de ventas, gerente de marketing y necesitas que tu forcas de venta, que tengas nuevos clientes, que vayas captando nuevos clientes para tu negocio, pues esto lo puedes hacer implementando un sistema de generación de oportunidades de negocio para captar esos leads calificados tan anhelados de manera constante a través de LinkedIn, esta valiosa red social que nos ayuda a eh, conectar con estos potenciales clientes. ¿no? Y pues, ¿cómo puedes implementar esto? Pues aprendiendo con nosotros a través de las mentorías VIP online que nosotros gestionamos. Más información dentro de katemancom es las mentorías, puedes revisar mucho más. Y eh, si realmente les interesa, pueden eh, presentar su candidatura, dejar sus eh, datos para ver si podemos hacer sinergia juntos. Y bueno, ahora sí, vamos a entrar con la entrevista del día de hoy. Tengo el placer y la compañía de estar con Antonio Morey, que nos acompaña desde España. Antonio, bienvenido. Gracias por estar aquí en el podcast. Hola, Katia. Un saludo. Muchas gracias. No, pues gracias a ti por, por tu tiempo. Siempre estamos en el corre, corre con tantas cosas y te has dado un tiempo eh, para pues, compartir con la audiencia tus valiosos conocimientos. Bueno, antes de entrar en materia que yo había visto, ya había hablado dentro de la eh, introducción, que es esto de la, la, eh, dentro de la empleabilidad, cómo analizar el perfil profesional, qué es lo que se, se mira hoy por hoy, eh, coméntanos quién es este Antonio a qué te dedicas muchas gracias katia de nuevo y uh, hola a todos y todas mi nombre es antonio morey soy socio y formador en una empresa que se llama usa la palabra formación ya llevamos más de ocho años trabajando con profesionales equipos directivos políticos en dif diferentes ámbitos ¿no? la parte de comunicación soft skills y una parte también muy importante la empleabilidad dentro de la empleabilidad Trabajamos con profesionales, con grupos de trabajo, eh, profesionales que quieren cambiar de sector, eh, personas que buscan un upgrade dentro de su perfil profesional con la idea de conseguir algún objetivo. ¿no? A veces es un ascenso, cambiar, como decía, de sector, entrar en una nueva dinámica, cambiar directamente de empresa porque se buscan nuevos objetivos. Bueno, ya depende de cada profesional y a partir de ahí lo que hacemos eh, es trabajar mm, con sesiones eh, mano a mano con la idea de ir consiguiendo poquito a poquito ciertos objetivos que ellos se han marcado para ese objetivo final, que es conseguir superar la entrevista y conseguir aquel, uh, aquella meta de empleabilidad que, que, que dependiendo de cada profesional uno se, se decide marcar. ¿no? Se plantea. Y, uh -huh. Sí, efectivamente. Eh, hay muchos elementos que conforman un perfil profesional. Lo principal aquí es eh, trabajar en diferentes áreas. ¿no? Primero, hacer un check muy importante de lo que es tu, tu vida laboral, porque un, algo que habitualmente nos damos cuenta es que hemos hecho cosas muy interesantes. Habitualmente muchos profesionales han hecho elementos muy clave, pero no lo saben explicar. Y no solo a nivel comunicativo. Me refiero más a la imagen digital, tú misma comentabas de LinkedIn como una súper herramienta para conseguir oportunidades B2B, pero también los propios profesionales pueden diferenciarse gracias a esta herramienta. ¿no? Entonces, saber contar tu valor añadido en tu currículum, en una carta de presentación, en una plataforma digital, en portales de empleo y además luego saber eh, trasladar las soft skills, la parte técnica y aquel historial que llevas detrás y todo lo que puedes aportar a esa nueva empresa son elementos clave, son algunos de los muchos elementos que hay que ir trabajando para realmente conseguir un, un upgrade profesional y finalmente conseguir aquel objetivo que uno se haya marcado de, de forma inicial. Valioso. Muchísimas gracias, Antonio, por esa pequeña introducción que nos has dado. Realmente los puntos claves de qué es lo que deberían eh, hacer. Y bueno, a, antes que nada, siempre yo hace decir a la audiencia, siempre traemos profesionales que, aparte de compartirnos el conocimiento, este conocimiento está basado en base a esa experiencia que tiene muchísimo más valor y es más práctica a la hora de... de, de, de de proyectar y dar estos, estos conceptos, estos tips muy importantes que habrá mucha gente que le va a interesar. Ahora, hablando del tema de empleabilidad, tú has mencionado algunos tips eh, o, digamos, un, eh, aspectos muy importantes a tomar en cuenta y una es que eh, haciendo un checklist, como tú lo mencionaste, es revisar qué es lo que eh, en la actualidad, eh, cuáles son las fortalezas, las debilidades, digamos, como un FODA eh, de, de, esa, de, esa, de ese profesional cuando quiere hacer un upgrade eh, hay que revisar esto y uno de los errores principales que tú mencionas es que la gente no sabe cómo comunicarlo eh, y no solo cómo contarlo, sino cómo realmente proyectar esa propuesta de valor que tiene esta persona con todo el background atrás que lleva para brindar a las empresas. Es obvio que el perfil profesional es tan importante, pero has mencionado temas de eh, portales de empleo, ¿No es cierto? Eh, sí, sí. Y es muy, eh, digamos, demandado hoy por hoy el detalle de las o el entender o para los empleadores o para las empresas, entender cuáles son esas habilidades blandas que tienen los profesionales. A tu criterio, hoy por hoy, bueno, y sé que esto es una pregunta de pronto muy genérica, estamos hablando en general, uh -huh. sí, claro. Pero, ¿cuáles son las personas, cuáles son las habilidades, eh, en los soft skills más demandados hoy por hoy en las empresas en este ambiente tan cambiante y tan digitalizado? Claro. Es muy buena pregunta eh, y un elemento clave. Voy, voy a empezar respondiendo a tu pregunta y luego quiero dar algún detalle eh, extra ver, sí. que creo que también puede ser interesante para la audiencia. Uh -huh. el, las habilidades, hay que ser realista, ¿no? Vamos a hablar de las más demandadas, que serían, por ejemplo, la propia comunicación, el, eh, podernos planificar bien, la escucha activa, es clave eh, hablar de esa escucha activa sobre todo. Eh, todo depende del, del perfil profesional no es lo mismo un junior, no es lo mismo un consultor claro. no es lo mismo un manager, un senior manager un directivo, las soft skills no serán exactamente las mismas, no es lo mismo dirigir un equipo de 20 personas que eh, pues trabajar para ti mismo como autónomo es uh -huh. decir, oh, aunque tengas que hacer toda esta parte de entrevistas para conseguir eh, en cierta manera entrar en nuevos clientes o, uh -huh. o, o conseguir nuevas oportunidades profesionales, ¿no? okay. entonces es verdad que es muy general, todo depende. No es lo mismo a, a el, la parte de ventas como consultores tecnológicos, como imaginémonos en, en la parte de abogacía. Decir, Cada sector también tendrá ciertas especificidades, pero no. la parte de la planificación es clave. El saber comunicar muy bien es un elemento, y más en este mundo digital, en el que eh, parece que estamos hiperconectados y que parece que tenemos una comunicación constante, pero en un número muy elevado de ocasiones es una comunicación no del todo resolutiva, es decir, eh, y lo podemos ver en el día a día muchas veces, eh, hilos de correos electrónicos en los que hay muchísima comunicación, pero se, se habla mucho, mucho, pero no se llegan a ciertos resultados. Entonces el saber comunicar es un elemento clave. La parte de planificación, orientarse a futuro. Esta es otra de las soft skills que más se demandan y que, y que saber explicar esa orientación a futuro que tienes a día de hoy, pero sobre todo que has llevado en el pasado, que también tiene que ver con la parte de la planificación es clave. Saberte um, establecer metas y objetivos, trabajo en equipo. Hoy en día, aunque también es cierto que hay mucho, mucho empleo que al final uh, no requiere estar en un constante trabajo en equipo, pero muchos otros puestos de trabajo sí lo requieren y es más, es otro elemento uh, realmente el saber explicar cómo haces ese trabajo en equipo es clave y también podemos hablar de tener uh, skills digitales, el no tener miedo a nuevos retos, bueno, son algunos de los muchos elementos, eh, yo siempre en ese FODA que tú comentabas, ¿no? eh, interesante hacerlo uh, para la parte externa e interna, bueno. eh, es también clave, um, en cierta manera, uh, hacer, hacer bien ese análisis, un análisis realista. Sabemos que nos preguntarán, aunque a veces no las veo del todo efectivas estas preguntas, pero suelen ocurrir y suelen ser una constante. Dime algún punto de mejora, dime de algún punto que sea una fortaleza de tu perfil profesional. Aquí lo importante no es tanto de decir la skill en sí. Lo importante es que sepas trasladar el mensaje que hay detrás. Es decir, si luego te pregunto un ejemplo, ponme un ejemplo exactamente en la que, en la que hayas tenido que comunicar delante de 50 o delante de 100 personas. ¿Y qué reto tuviste? ¿Y te cuesta no te cuesta? y profundizar en aquello que uno tiene que desarrollar. Es muy importante como profesionales que no nos quedemos muchas veces en, pues en el propio CV, no en el currículum vitae, en el poner los mmm, puntos clave, detallarlos. Lo interesante aquí es sobre todo profundizar en cada punto. Si no tenemos una skill no la pongamos porque si luego nos preguntan sobre ella no sabremos qué explicar o nos lo inventaremos y seamos Exacto. más Exacto. expertos Claro, sí, perdón. perdóname. Ante eso es importante también la honestidad, ¿no? Porque como tú dices, claro. posiblemente algo por brillar o por eh, ser atractivo con, con mi currículum puedo eh, caer en el tema de mentir, de exagerar un poco y luego estaré en, en aprietos cuando haya esta entrevista eh, delante de las personas. Me gustó mucho el tema del ejemplo, ¿no? Que es, yo digo que todas las personas que están en este proceso de, de, de entrevistar valoran o validan más que antes de que yo diga tengo tal cosa es que cuente la experiencia de cómo desarrollé esa habilidad porque viví algo experiencial que me hizo desarrollar esto ¿no? entonces ahí sería como más creíble ahora tú mencionaste que el enfoque de la comunicación es algo es un problema ahora para los profesionales en tu criterio adicional de la comunicación para poder proyectar ese upgrade dentro de los eh, de los profesionales Uh, ¿Cuál es otro error común que tú ves eh, al, eh, al momento que la gente quiere, eh, digamos, en el buen sentido, venderse para llegar a otro puesto? Son varios elementos que hay que trabajar. Uh, la parte preparatoria, diría que es una... Digamos que tenemos un porcentaje muy alto en la parte preparatoria, donde mm -hmm. solo ver un gap importante es en ese punto en el que lo comentaba hace poco con un manager de una consultora que suele hacer muchas entrevistas y me decía, es que yo pregunto a la mayoría de candidatos y candidatas, les suelo decir, eh, eh, tú como, como perfil profesional eres más eh, learner, eh, vas más a por objetivos o eres más de este otro perfil y la mayoría, muchos, se quedan como descolocados. No sé exactamente de qué me estás hablando. Y este es un elemento, por ejemplo, clave que aparece en la página web de esta consultora. Digamos que no estás buceando ni 10 minutos en la página web y aparece ahí el significado de cada uno de los puntos que se detallan. Por lo tanto, si no sabes mucho, si no has hecho una parte preparatoria importante, habitualmente ahí ya pinchamos. Luego hay otro elemento que es el saber explicar no solamente el cómo lo comunicamos, sino también eh, no, no solo el cómo, sino el qué, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, está muy bien hablar de, util, hablando de la metodología del storytelling, ¿no? Eh, cuando nos lanzan la típica pregunta de... Hola, buenos días, encantado de conocerte. Me encantaría que me contaras un poquito más sobre ti, sobre tu perfil profesional y sobre todo también por qué quieres entrar a trabajar con nosotros. Esa suele ser una pregunta que ocurre en los primeros 10 minutos y que te permiten explayarte, ¿no? Te permiten que cuentes un poco quién eres, cómo te llamas, qué has estudiado, en qué has trabajado. Y en muchos, muchos casos encontramos que somos realmente muy, pero que muy escuetos. Con, eh, muchos profesionales hablan un minuto. 30 segundos, o sea, 45 segundos. En, en poquísimo tiempo se han ventilado una pregunta que realmente es una pregunta clave. Parece que por ser la primera, no, queda mucha entrevista. Ya, pero no significa si tú no comentas ciertos elementos en ese inicio, que luego la entrevista se pueda profundizar en ellos, es posible que luego la otra persona... No no, no no los tenga en sus puntos principales, no se comenten y tú no puedas brillar a posteriori en aquello que tú has querido explicar en ese inicio. Por lo tanto, tener una estructura clara, el saber decir qué voy a explicar de mi experiencia. Otro elemento clave, el proyectarse a futuro. Hablábamos de otra skill, ¿no? la, de la de orientación a futuro. Orientación a futuro se define como eh, saber establecer objetivos y luego acciones que te lleven a eso, ¿no? Uh -huh. a, a, a ese punto, a esa meta que tú te hayas preestablecido. Entonces, eh, el saber explicar qué objetivos te, nos marcamos en el pasado y no solamente objetivos en los que siempre hemos conseguido nuestro objetivo, que todo ha sido fantástico y maravilloso, otra, otro elemento de irrealidad y que, y que al final no, nuestra, nuestra vida no es todo... Eh, de mayor que decimos flos y violas, que vendría a ser como es, es, es todo azúcar o es todo nube o es todo azul celeste, es todo fantástico. No es así, la, la, la realidad no es esa. Y muchas veces en perfiles en los que, bueno, yo intenté montar una empresa, al final no me salió del todo bien, pero aprendí esto y esto otro, a posteriori cambié de sector, me costó mucho entrar. Bueno, el saber explicar también los momentos complicados... Eh, yo creo que, que realmente es lo que hacen aterrizar un perfil. Cuando vemos que todo es postizo, no vamos a los puntos clave, no se explica ninguna historia real detrás de todo aquello, no conseguimos conectar. Al final, los humanos nos tenemos que conectar entre nosotros. Cuando hemos hecho 20 entrevistas, son pequeños detalles. Las hard skills... Cuando, cuando me, llega, me llegaban un currículum, en, cuando yo trabajaba en consultoría, o ahora cuando yo trabajo para mi propia empresa para usar la palabra formación, o cuando he ayudado a otras organizaciones a hacer análisis de currículums para emprendedores, por ejemplo, cuando ya has visto 100, muchos de ellos tienen inglés... Tienen ciertas hard skills eh, que pueden ser técnicas. Tienen muchos elementos clave. Al final, luego, la diferenciación estará en ese punto conectivo. No solamente con el entrevistador, sino con el que será el tu, su, tu futuro jefe. Y un último elemento que me gustaría también trasladar es el hecho de que no hacemos preguntas. ¿Cómo puede ser que yo no conozca bien una empresa? Es más, es la primera entrevista. O la segunda entrevista igualmente, que me van a explicar bueno, más o menos por encima de qué va a ir aquel futuro trabajo que yo voy a desarrollar. Y no, y no realizar preguntas es algo que me sorprende muy mucho y es una constante también las entrevistas. El, el preguntar cuánto dura un proyecto si es un proyecto únicamente nacional o también vamos a tener que viajar internacionalmente, eh, si solamente va a ser en un sector o va a haber cambios de sectores, si voy a estar en el mismo equipo o va a haber cambio de equipo, si trabajaré solo durante un tiempo o va a ser distinto, cuál es mi proyección o mi plan formativo. Bueno, doy visos de algunos ejemplos y son poquitos y podríamos hablar de 50, 100 preguntas que podríamos realizar y cuando acaba una entrevista, de repente, no tengo ninguna pregunta, yo a veces digo, ups, muchas veces ese final que sería clave, suele ser al final que te, que te lo suelen preguntar, claro. pues ese final, el saber hacer dos, tres preguntas clave, muchas veces después de 20 entrevistas, te quedas con la cara de esa persona y dices, oh, me hizo una pregunta sobre los proyectos que tiene que ver con esto y ya te quedaste con, la, con aquella persona, ¿no? con aquel profesional. Y eso te permite conectar. Qué valioso lo que eh, me comentas. En realidad la fase eh, preparatoria es súper importante, o sea, es decir, si una persona ya está pensando ir a tal empresa, pues lo primero, eh, y ahí tú me vas corrigiendo, es primero indagar en esa empresa, qué tiene la empresa, este cuántos años, por qué está buscando personal, eh, si ha habido eh, cambio de personal de manera constante si es que sería factible ir más allá, ir, tratar de conectar con alguien que está dentro de la empresa para que nos cuente un poco qué ejemplo, está pasando internamente, ¿no es cierto? Para que, eh, y, y has mencionado, y están utilizando ahora este recurso del storytelling, no solo para este, esta área, sino para contar, para los negocios como tal, con saber obviamente. contarnos nuestra propuesta de valor, eh, esto aterrizarlo a la entrevista para... Justamente tener la posibilidad, eh, diría yo, eh, toda la entrevista es valiosa, pero al inicio, el por qué quieres trabajar con nosotros, pues ahí aprovechar ese storytelling que ya debe estar trabajado previamente... ¿no es cierto? Con, efectivamente. Atención, con una investigación clara e incluso hasta yo puedo validar si es que efectivamente querré trabajar en esa empresa, sí o no, porque puede ser el caso de que, bueno, no lo que brille es oro, ¿no? Posiblemente. Efectivamente. Sí. Sí. Eh, pues estás dando claves, continuas, Katia. Exacto. Mira, y me gustó mucho el final también porque el final, es decir, yo tengo la posibilidad de conectar nuevamente con el entrevistado porque es que es ponernos en la piel de la otra persona. Después de 100 eh, entrevistas y cada cual de pronto un perfil más que otro, esos detallitos, ese, el que me demuestra la persona que realmente está interesada, que ha hecho una investigación, que ha visto, que, va, que está preocupada por su futuro, por su participación de esa persona dentro de la empresa, pues ya me generará a mí un ambiente, una confianza, que es el, será el, el punto clave para que la balanza vaya a mi favor, ¿no es cierto? Cierto, tal cual. Además otros elementos que eh, tú misma has introducido ahora mismo y que creo que me parece que son de mucho valor añadido. Otro eh, eh, respecto justamente a la parte, por ejemplo inicial, ¿no? De la parte preparatoria y ese research que tenemos que hacer esa búsqueda. Para, para, para adentrarnos, ¿no? uh -huh. el, el buscar el perfil de LinkedIn del entrevistador, del que será tu futuro jefe, de algún compañero que ya trabaja en la empresa, sobre todo para que nos expliquen un poco mmm, cuál es el día a día, cómo funciona la empresa por dentro, cuál, eh, cu cuál es su incluso para saber el salario medio ¿no? que se cobra. Algo, toda la información al final, toda la información es buena. Cuanto más sepamos, mejor. O sea, nunca va a ser negativo. A partir de ahí también hay que ser realista. Es decir, si la persona a la que yo le pido información no trabaja para ese departamento, tendremos que coger esa información, no con pinzas, pero sí, ok, yo no iré a ese departamento. Con lo cual, es posible que entre un departamento y otro el salario no sea exactamente el mismo, porque el performance o las acciones a realizar, las funciones tampoco son las mismas. Hay departamentos mejor pagados que otros. Esto ocurre en todas las empresas. Por lo tanto, no hay que tomarlo todo como fe ciega, pero sí que hay que hacer esta búsqueda y se nota muchísimo la gente que improvisa demasiado. Que yo no digo que tampoco estoy diciendo que tengamos que ir como un robot y que nos tengamos que aprender un storytelling de memoria. Tampoco ah. estamos diciendo eso. También quiero dejar ese punto indicativo, porque sí. sobre todo la naturalidad, pero la naturalidad te viene también eh, por el hecho de haber hecho un poco de introspección, haber analizado, a ver, yo porque estudié la carrera, luego tomé la decisión de cambiar de sector. ¿Qué es lo que me llevó a cambiar de sector? Vale, me llevó esto. ¿Qué objetivos me puse? Hice un análisis antes de cambiar de sector. ¿Por qué me cambié? Porque me, me interesaba más, porque además había hecho, me, me, me introdujo un, un compañero y me presentó. Bueno, pues todo eso da un valor añadido al propio storytelling. Y, y, y al final te hace ser realista ¿no? y poderlo explicar con calma. N nada memorizado, no es. Porque muchas veces te encuentras, sobre todo en gente más junior, te encuentras eh, muchos perfiles que se aprenden todo de memoria, ¿no? Claro, es que si me preguntan sobre algún punto de mejora, pues me, eh, voy a contar mm, que mm, mm, mm, mm, mm, me planifico, pero no sé qué, tal. Bueno, pero si eres una persona muy planificada, Haz una introspección más, más allá y analiza qué dos puntos, porque todos tenemos puntos de mejorar. Nos costará a veces más o menos analizarlos, pero tenerlos los tenemos. Obviamente lo suyo es no llegar a la entrevista ni, ni con absolutamente todo memorizado. Es decir, las preguntas van a ir fluyendo, nos van a sorprender. Es otro elemento clave de las entrevistas de trabajo. Siempre hay una pregunta que no te has preparado. No pasa absolutamente nada. Te sí. tomas un respiro lo piensas, pensar es clave, también muchas veces queremos correr para responder a la pregunta. Parece que hay una carrera, no hay ninguna carrera, incluso si no lo has entendido bien, ahora voy a poner un ejemplo de esto, incluso claro. si no lo has entendido bien, no pasa nada por repreguntar, perdón, me podría repetir la pregunta, no pasa nada, no respondamos lo primero que nos viene a la cabeza y, a, y al hilo de lo que estamos diciendo hay otro elemento clave, por ejemplo, una pregunta que nos suelen hacer, ¿no? Eh, eh, bueno, Antonio, por ejemplo, imaginemos que me hace la entrevista a mí, o, o yo te estoy haciendo la entrevista a ti, Katia, okay. y te digo, por ejemplo, Katia, ¿tú has utilizado la herramienta ABCDXLS? Y tú dices, mm, bueno, realmente no, no, la, no la conozco. Vale, Acto seguido, lo que tendría que hacer Katia es, ok, pero esa herramienta que no la he utilizado, ¿exactamente qué hace? ¿Para qué se utiliza? Y probablemente esa, una herramienta parecida Ajá. la hayas podido utilizar. Claro. Entonces, ahí podrás explicar, mira, no he utilizado esta herramienta, pero sí conozco este otro RP, este otro CRM, esta, esta, esta te, eh, herramienta digital de ventas, esta otra herramienta digital de planificación para proyectos, para lo que se utilice la herramienta. Pero claro, no es lo mismo decir y, y poner en tu listado, no conoce la herramienta y no sabe exactamente absolutamente nada de ello, a, bueno, no la ha utilizado, pero sí conoce estas otras dos, por ejemplo, que luego me, va, me ha nombrado. Por lo tanto, al fin y al cabo, todas las herramientas o la gran mayoría suelen ser parecidas, vale. no le va a costar mucho tiempo aprender cómo claro, funciona. Claro, por supuesto. Qué valioso, ¿no? Y es, y, y, es importante lo que tú dices no reaccionar, eh, sino detenerse y analizar un poco, bueno, entender el, el por qué va la pregunta y ahí eh, dar la respuesta en base a la experiencia que uno pueda aportar. Lo importante aquí sería darse a conocer de cómo yo puedo aportar o cómo algo que yo no conozco puedo, eh, eh, no, no justificarlo, puedo eh, buscar una solución eh, en mí, porque yo tengo estas habilidades y pues, soy resolutiva y busco la manera de, de salir, ¿no? Ahora, eh, tú has mencionado el perfil profesional en LinkedIn. Nosotros, bueno, sí. como, como expertos nos enfocamos más en la parte de negocios, de venta, pero yo siempre digo que al final un profesional también es como un mini negocio, ¿no? Es una persona que dice, bueno, eh, yo soy, soy esto, he este, eh, pasado por esto, todo lo que ya hemos venido hablando. En, en tu criterio, ¿qué son las, las, los puntos esenciales que sí o sí deben eh, estar presentes en un perfil profesional? Empecemos por el inicio y lo primero sería uh, poner cuanto más detalle y, pero todo con un orden, una muy buena estructura, pero cuanto más desarrollemos el perfil de LinkedIn, mejor. Ya no solo por el tema del logaritmo y el posicionamiento y tema de palabras clave, sino sobre todo porque LinkedIn es una herramienta y al final ambos trabajamos con ella muy mucho, uh -huh. es puro networking. Entonces, no es un portal de empleo, ese es el primer error que muchas veces caemos ¿no? de, bueno, pongo un poco parecido al currículum, entonces lo dejo más o menos, punto, varios puntos clave. Ese es un error muy, muy común, pero, pero que tenemos que olvidarnos de él y directamente saber que esta es una herramienta para generar conexiones. Conexiones, seguimientos, eh, contactar con perfiles profesionales. La mayoría de perfiles que te conectan no te conocen. No pasa absolutamente nada. Es que no tiene por qué ser un conocido, un amigo, alguien que has eh, coincidido en un evento de networking físico o eh, que hayas estado en una feria de lo que sea y que por lo que por cu en cualquier circunstancia te hayan presentado a esa persona. No, la herramienta realmente te da la opción de poder conocer gente de todo el mundo. Uh, y de una forma, en principio, con, mucha, con muchas características eh, del propio perfil gratuita y además tenemos la gran suerte de que está a nuestra mano, eh, solamente lo que tenemos que hacer es esforzarnos en ¿eh? desarrollar bien el perfil, poner muy bien nuestro acerca de, hablar bien de cómo aportamos valor añadido Pongámonos, hay dos casos, ¿no? O hay, hay diferentes tipos de perfiles, ¿no? Dependerá de nuestro objetivo. Tenemos el objetivo de buscar trabajo, pues entonces vamos a hacer un acerca de en el que expongamos no todo lo que hemos hecho en el pasado, sino vamos a exponer qué puedo aportar ahora, qué valor puedo aportar ahora en ese acerca de. Es decir, puedo ayudarte en marketing digital, puedo ayudarte en un tema sanitario, puedo ayudarte en. Un tema que tenga que ver con el mundo de la tecnología, con el tema de los negocios, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Vale? El Acerca de tiene su sección, ahí es donde lo explicamos. Luego tenemos la parte de las experiencias, que tendremos muchas o pocas, no pasa absolutamente nada. Aquí lo importante, reitero, es poner detalle. Y al fin y al cabo, esta herramienta nos da varios elementos validadores, ¿no? Es decir, yo puedo añadir ciertas skills y la gente me valida esas skills, a diferencia de otras herramientas. La gente, eh, los profesionales pueden recomendarme. Además, imaginémonos, ¿no? he trabajado con varios profesionales y he ido mejorando, la verdad, mi approach con ellos. Además, eh, consigo buenos clientes, trabajo muy bien con ellos, están contentos. No nos cuesta nada grabar un vídeo de un minuto, un minuto y medio en el que... Mmm, eh, puedan dar una cierta valoración. Puede ser a través de una recomendación o de un vídeo de YouTube o de otra herramienta y a partir de ahí lo podemos poner en nuestro LinkedIn como parte de la experiencia que ha vivido el usuario, es decir, nuestros clientes, en los diferentes elementos en los que hayamos trabajado con ellos, en estos servicios, con la venta de estos productos, con lo que sea. Al fin y al cabo, cuanto más aterrizado esté, al igual que la parte preparatoria era clave, y, y había que aterrizar la historia, el storytelling, aterrizar nuestro currículum, aterrizar todo el material, aquí también. Hay que aterrizar, hay que aterrizar el servicio, no es contarlo brevemente, es intentar entrar en, en el detalle. Nos permite incluso, esta herramienta, para que veamos la potencia, poner proyectos e incluir gente en esos proyectos. Pues si, si he hecho nueve proyectos y ahora mismo estoy en este punto de relanzar mi carrera profesional, de hacer un cambio, de buscar algo distinto... Siéntate, analiza esos proyectos, busca a esas personas, agrégalas a LinkedIn, conecta con ellas y empiezas a crear ese contenido. Y ese contenido va a ser clave para luego hacer muchas otras cosas. Obviamente es una red social, no todo es hacer un perfil porque si luego no entramos en la red social, no publicamos, no hacemos muchas de las cosas que hay que hacer en una red social, tampoco va a servir de nada. Entonces... Ese sería como el primer objetivo, pero es un primer objetivo que muchas veces no trabajamos del todo, yo lo veo con muchos profesionales, no se trabaja del todo bien y luego al final cuando intentas conectar, ah pues hay ciertos perfiles que no me han agregado, ¿por qué será? Claro, es que también eh, dentro de esas conexiones en LinkedIn, eh, la gente que te conecta, mira tu perfil, ve qué tipo de profesional eres, ve, ve, quiere ver si estás dentro del sector o, o si le puede interesar lo que vendes o el servicio que ofreces. Claro, si mi LinkedIn es pobre, no tiene detalle, no tiene ninguna opinión de ningún cliente que haya trabajado conmigo o que haya colaborado, o que haya participado en una formación, en una sesión, en lo que sea, pues difícilmente será un perfil tan creíble. Si no me han validado ciertas aptitudes, suena raro. Yo por lo menos digo que suena raro. Entonces, si algo es raro hoy en día, además, en, es, en el mundo digital, vamos con mucho cuidado porque, mmm, bueno, estamos inmersos en una vorágine constante e intentamos ir con cuidado eh, con las cosas que se hacen. Por lo tanto, es muy importante que sea una inversión eh, elevada, eh, como, prim como primero eh, consejo diría, una inversión muy elevada en esta parte. Y luego, no solamente dejarlo, hacer el update y ya luego solamente dedicarnos a hacer el resto de cosas. Tampoco solo se puede hacer eso. También tenemos que seguir. Es casi, diría, no voy a decir semanal, pero por lo menos cada dos semanas algún cambio en tu perfil también tendrías que ir realizando, poquito a poquito. Luego hay muchos elementos que te ayudan a posicionarte mejor, a generar mayor engagement. Bueno, hay, hay muchos elementos, pero ese lo diría como, como el primer elemento a, a trabajar. LinkedIn te da no diré infinidad porque no es infinidad, pero muchísimas secciones. Entonces aprovechemoslas. Genial, genial, maravilloso. Te escucho y me encanta porque bueno va muy alineado a todo lo que nosotros también enseñamos a nuestros a, a los perfiles profesionales que están como para la venta. Pero es que al final es venderse, es vender, bueno, ya no vendes un servicio, te vendes tú con tu eh, conocimiento, con tu know-how, con lo que tú puedas proponer. Realmente muy valioso, con esto nos quedamos, este, mi querido Antonio, con todo este aporte de valor, con el saber entender, con prepararse, con identificar y pulir, no solo una vez dedicarle a todo este tema, como tú has mencionado, desde la cerca de, toda la experiencia, los proyectos, las recomendaciones para que sea creíble, es decir, para generar esa confianza digital que tanto necesita. Digamos, y hacerle mantenimiento, o sea, no podemos hacer, ponerle ahí y dejarle de por vida que quede, ¿no? Entonces, bueno, valiosos todos los aportes, eh, se me quedan cosas en, en el tintero, espero en otra oportunidad invitarte para seguir hablando sobre estos temas, mi querido Antonio, y bueno, yo sé que habrá gente que quiera de pronto eh, conectar contigo, eh, pedirte más asesorías, dónde te podemos encontrar. Nos podéis encontrar tanto a mí, Antonio Morey Vives, como a todo el equipo de Usa la Palabra Formación en la página web usalapalabra.com y luego en redes sociales estamos tanto en LinkedIn, yo, Antonio, uh, Antonio Morey Vives, como Manuel Morey Vives y el resto de nuestros colaboradores al servicio de todos aquellos profesionales y equipos de trabajo que quieran mejorar sus soft skills, su comunicación, su empleabilidad y el emprendimiento. Genial, qué maravilla. Bueno, esto va a quedar en las notas del programa. Eh, para todos aquellos que quieran conectar con Antonio, mil gracias Antonio por esto ha sido. se me pasó el tiempo volando de hecho nos estamos en un poquito pero bueno, mil gracias, gracias a ti gracias a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify en Google Podcast, en iVoox, en iTunes en el formato de video en YouTube, ya saben si están en los podcatchers nos ayuda un montón que pongan la, las estrellitas de, de las cinco estrellas que recomiende, porque ahí el contenido llega a muchas más personas si saben que este contenido puntualmente tienen un hijo, un pariente, un tío, el jefe, lo que sea, que justo está necesitando esta información, compártanla, es completamente gratuita. Con esto apoyamos a que este ecosistema de negocios, de empleabilidad, crezca, eh, pues para tener mejores profesionales en este sector. Así que bueno, nuevamente gracias y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast. No se lo pueden perder. Un fuerte abrazo, se les quiere mucho. Chao, chao. Chao. Chao, Katia.